hola qué tal y bienvenidos una semana más a mi canal pues hoy tengo el top de los top de los ingredientes anti aging y es que vamos a hablar de protección solar recuerda lo que siempre digo si no te vas a utilizar un buen protector solar mejor no inviertas en absolutamente nada de cosmética porque es que no estás haciendo nada la protección solar es lo fundamental para poder tener una piel sana y una piel joven así que si quieres saber el porqué no te puedes perder este episodio. Para comenzar a ver un poco de qué va esto de los rayos y cómo afectan nuestra piel, pues tenemos que ver cómo vienen desgranados a grandes rasgos. Y es que los ultravioletas, los rayos ultravioletas de procedentes de la radiación del sol, se dividen en ultravioletas A y ultravioletas B. Dentro de los ultravioleta A vamos a tener ese mecanismo de acción que va a penetrar a capas mucho más profundas de la piel. Son los que aquellos que van a producir mucha mayor cantidad de radicales libres. Para que tengas una idea, los recuerdes, ultravioleta A de aging, de edad. Estos son los que te van a producir el envejecimiento de la piel. Mientras que los ultravioleta B son aquellos que van a actuar a las capas más superficiales de tu piel. Es decir, del inglés B, de burning, y entonces que vendría a ser una quemadura. Así te lo vas a recordar un poco mejor que A es de aging y B es de burning. Y así sabes más o menos en qué actúa cada uno de ellos dentro de las capas de tu piel. Pero no son los únicos que tenemos hoy en día. Y es que la tecnología es lo máximo, pero todo tiene su lado negativo. Y es que estos aparatitos por los cuales nos estamos viendo hoy, bien sea tu ordenador, tu televisor, tu móvil, pues emiten un tipo de radiación llamada luz azul. Y esta luz azul es una luz que va a emitir una longitud de onda mucho más pequeña y que va a, a penetrar en capas mucho más profundas de tu piel. Por lo tanto, si los ultravioleta penetraban en capas profundas y producían mayor cantidad de radicales libres, ¿Qué crees que va a suceder con la luz azul? Lo mismo que sucede con lo que son los ultravioleta a, pero en mayor potencia porque estos aparatos hoy en día estamos todo el tiempo conectados a ellos y todo el tiempo estamos recibiendo esa emisión de luz incluso las luces artificiales de tu casa pueden ser algún tipo de emisión de este tipo de luz eh, azul. Este tipo de luz azul penetra incluso hasta tejidos subcutáneos, pudiendo así crear mucha más lesión a lo largo de las diferentes capas de tu piel. Por eso es que es tan importante utilizar protección solar en todo momento del de día, incluso cuando tenemos esa radiación presente en nuestra piel. Para que no te cunda el pánico como decía un célebre filósofo latinoamericano sino que ahora tenemos la protección solar que precisamente va a ayudar a contrarrestar estos rayos y evitar que estos produzcan esa lesión a nivel de la piel por eso es que es tan importante utilizar protección solar todos los días. De esta protección solar vamos a hablar en cuanto a cómo puede venir dada esta protección solar. Lo tienes como métodos físicos o métodos químicos, como componentes físicos o componentes químicos. De los cuales van a actuar de manera completamente diferente. Los químicos lo que van a hacer es absorber parte de esa radiación, tanto ultravioleta A como ultravioleta B, como esta de los dispositivos electrónicos. Y lo que va a hacer es disminuir la concentración de esta luz, la, lo que va a llegar a las capas más, las capas más profundas de tu piel. Mientras que los métodos físicos o minerales lo que van a hacer es crear como una pantalla que va a rebotar la luz y va a evitar que penetre a las capas más profundas de la piel. Tomando en cuenta el mecanismo de acción, de ambos factores de protección solar y tomando en cuenta las diferentes sustancias debes saber que los protectores químicos debes aplicártelo como mínimo entre 15 y 20 minutos antes de exponerte a las luces para que pueda haber una penetración en las capas de tu piel y pueda existir esta protección. Y luego, los protectores que son más de físicos o minerales no tienes este problema porque ellos actúan de inmediato al entrar en contacto con la piel y formar esta pantalla que refleja la luz. Si te has fijado en los botecitos de las protecciones solares, puedes ver que dicen SPF. ¿Y qué es este famoso SPF? Pues no es más. Que el factor de protección solar que tiene cada uno de ellos. Este puede variar desde protección muy baja, que no la recomendamos para nada, a factores de protección alta que son a partir de 30. Por eso es que cuando tenemos factores de protección 30 para ciudades, es algo que está súper bien y a partir de 30 se considera un factor de protección alto. ¿Y de qué nos sirve este factor de protección para saber mmm, cuándo hacemos la compra, pues muy sencillo, a mayor factor de protección solar, mayor es la protección que tienes de tanto rayos ultravioleta A como de rayos ultravioleta B. Va a ser como la cantidad de porcentaje que tienes de protección sobre este factor de protección solar independientemente siempre tienes que hacer una reaplicación de este protector solar pero al menos de esta manera conoces que es una protección mucho más alta y que la probabilidad de que estos rayos penetren dentro de tu piel va a ser muchísimo menor junto con los protectores solares puedes utilizar lo que son los antioxidantes en tus rutinas de la mañana ¿Qué van a hacer estos factores antioxidantes en tu piel como puede ser la vitamina c resveratrol o ácido ferrúlico pues en conjunto con con tu protección solar que ya es un factor para prevenir radicales libres estos antioxidantes van a ser una prevención también de radicales libres por lo tanto se potencia este efecto de ambas sustancias y lo que van a hacer es un factor de protección adicional para tu piel ante estos famosos radicales libres, evitando la degradación de tu piel o envejecimiento mucho más prematuro. Sé que a estas alturas del vídeo debes tener muchísimas dudas y es absolutamente normal. Y si no, pues bueno, vamos a ver algunas de las más comunes que puede ser que se te presenten en algún momento. ¿Cada cuánto se replica el protector solar? Pues, muy sencillo, el protector solar se debe aplicar cada 2 a 3 horas para que no pierda su eficacia en cuanto a protección en la piel. ¿Qué es mejor, un protector físico o un protector químico? Aquí va a depender muchísimo de la sensibilidad de tu piel, de cómo los toleres. Para mí, la mejor opción son aquellos que son mixtos, que tienen tanto factores físicos como factores químicos. Así te beneficias de las dos y tu piel se ve mucho más protegida. Sin olvidar que cada dos horas, tres horas, tienes que volvértelo a replicar. ¿Cómo reconozco si es un factor de protección físico o químico? Pues muy sencillo, viendo el listado de ingredientes del botecito en donde te compres el protector solar, tienes que ver cuáles son los ingredientes que tienes, compararlos con la tabla que te he dejado antes y ahí puedes saber si son protectores físicos, si son químicos o si son una mezcla de ambos. ¿Cómo me replico el protector solar si estoy maquillada? Tienes muchísimas opciones. Tienes la opción de aplicártelo nuevamente con toquecitos, esparces el protector solar en tus manos... Y de a toques te lo vas aplicando de manera tal que no te riegues el maquillaje. Luego tienes la opción de las brochas, que son unas brochas con un polvo de protección solar que te lo puedes aplicar y te replicas el protector solar. O la opción de los polvos compactos. Estos polvos compactos tienen el factor de protección solar y muchos de ellos tienen toque seco y es como si te estuvieses replicando el polvo en el rostro. ¿Al volver a aplicar el protector solar debo hacer toda mi rutina? No. El protector solar no hace falta que lo vuelvas a eh, hacer toda tu rutina cuando te lo vas a reaplicar Solamente tendrías que volver a hacer tu rutina si has hecho algún tipo de actividad física Algún ejercicio, alguna actividad que haya sudado Porque lo que tenemos es que retirar toda esa suciedad del rostro Evitar que esté en contacto con el mismo Y luego volver a aplicar todos los productos que sean necesarios de tu rutina Junto con tu protección solar, si es así el caso He escuchado que las pantallas solares es la mejor opción ¿Qué te parece? Muy sencillo, es que las pantallas solares son los filtros que son físicos o minerales. Si te fijas el mecanismo de acción es precisamente como una pantalla. Ellos lo que van a hacer es hacer una capa superficial en la película de tu piel que va a rebotar la luz. Lo que pasa es que mucha gente es muy sensible a los compuestos químicos y les causa alergia. La alergia o la reacción viene como si te encendieran un mechero en el rostro, sensación que sientes un ardor muy muy fuerte una quemadura como muy fuerte y hay gente que no los tolera por eso es que las pantallas solares o los filtros que son más físicos o minerales son preferidos por algunas personas y ahora una de las dudas principales que es qué protector utilizo según cada uno de mis tipos de piel Comenzando con la piel seca tenemos el mineral de Aven que está muy muy bien o el de Mesoestetic Mixto que además contiene protección contra la luz azul. Son de mis opciones favoritas, estos dos son de protección 50 e hidratan muchísimo la piel sobre todo si la tienes seca. Si tu piel es mixta o grasa, dos de mis opciones favoritas es el Fusion Water de Zinc o el de la Roche-Posay Antelios XL, pero tienes que fijarte el que sea antibrillos. brillos. En el caso del de Isdin es de protección 30 urbana, pero es más que suficiente y en el caso de la Roche-Posay es 50, ambas con protección de luz azul. Si tu piel es sensible, dos de las mejores opciones que puedes tener es el Fusion Fluid Mineral de Isdín, que viene sin perfume o el de Heliocare Mineral. Recuerda que al ser tu piel sensible debes inclinarte por aquellos protectores que sean minerales para evitar la irritación en la misma. Si tienes piel con acné, debes utilizar el protector solar como tu mejor amigo para evitar las marcas del mismo. Dos de mis mejores opciones es este de Looker Water Gel y el Sevia Clear de SBR. Ambas son fórmulas muy ligeras con protección a luz azul y te va a ir genial. Bueno, y hasta aquí el video del el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que este formato nuevo con preguntas les parezca entretenido. Y si tienes alguna otra duda, la puedes dejar aquí. Y si les gustaría un video como de preguntas, también a ver si podemos contestar como que de dudas generales. Y si les gustaría que el próximo video fuese de eso. Me lo dejan en los comentarios. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.